Seguro que, para ti, Medusa era una mujer con cabellos de serpiente, mitad inferior de Ofidio y mirada petrificante pero, ¿y si te dijera que originalmente no era así? Para empezar, los cabellos de serpiente fueron descritos por Ovidio a comienzos de nuestra era. Antes de eso, Medusa tenía cabellos rizados, aunque en las monedas costase notar la diferencia. Su mirada no convertía en piedra, sino que paralizaba de terror. Por esa razón, la égida, el escudo de Zeus, mostraba la cara de la gorgona, y, hablando de gorgonas, inicialmente tampoco había diferencias entre ellas. De hecho, ni siquiera se limitaba su número. La imagen de la gorgona con la lengua afuera podría verse basado en un mapa, un gigante que protegía el bosque de cedros de los dioses en la mitología sumeria. Sobre sus piernas, habitualmente se representaba solo su cara, pero podía mostrarse con el cuerpo de una centauride, o humano con varios pares de alas.